Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy vamos a jugar jueguitos de terror. Y el primerito que vi fue este carro Nightmare. Uy, mm, mira, está mordida. Oh. Listo. Mm. ¡No! Mm. Mm. El capítulo de la zanahoria. Ok, vueltita de miedo, ok. Es close. Ok. Vamos hacia ver. Hacia ver. <risa> Vamos hacia adelante. <risa> ¿Podemos interactuar con esto? Pues parece que en él. ¿Cuál será el chiste de este juego? Ok. Creo que tenemos que escapar entonces. Ya valió más. Aquí nos tenemos que esconder, no sé, pero hoy oh, está ahí. Ok, sí me asusté. No esperaba esa guay. ¡No, monjes! ¡Perdí! ¿Ya? Supongo que aquí también me puedo esconder. ¿Qué va a pasar cuando entre? Aquí va una, otra. ¡Corre, corre, corre, corre! lo te puedo ver. ¿Qué? Y este fue, ¿verdad? Now. La salida por acá. Uy. Now the table. Mm, ya me te estoy ahí No, mentías eso no dice. No importa, vámonos. <risas> eh... Ay, no, aquí hay otra cosa para esconderte. Supongo que así vamos a estar, ¿verdad? Que cuando sí que allá tengo que correr por acá, seguramente. Oh, no. Que no me deja entrar, me asusté. Pero, pero... de, ah. Me voy ahí, entonces. Espera, esto no está ahorita. Sí, sí, se abrió. Ah, sí puedo correr, que ton, tontito te recargas recárgate recárgate no suba ¡Ah! una aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ya me dio susto ya me dio susto Ah, ah, ah, ah. ¡Ay, me aventó! Ahorita madre si es peligrosa. Me voy a asustar. Digo, me voy a esconder. <risa> Eso. Ya vamos. Ahí hay un armario de nuevo. Ok. Se cierra súper rápido. Ok. Acá hay otro. Siento que. Ay, a encontrar algo en uno de esos. Oh, no, qué que, que, que diablos. Qué diablos, Chiqui. A ver. Ay, ¡Ay, ay, ay! corre, corre, corre! ¡Ah, ah, ah! salió la jo ¡Desgraciada! ¡Ah, ¡Está crazy! Creo que cada vez que suene ese sonidito de. de ¡Ese sonidito? Es cuando tengo que esconderme. ¿Por qué me sale correr? Ok, creo que ocuparé otra llave o algo así. Mm. Dice que ocupo... Ah, que una llave está en un armario, ¿right? Ok. Pues yo me metí en los armarios y no había nada. Vamos aquí, aquí, al otro. Ay, me doy miedo cuando corro. Bueno, en este no me metí. Hola. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, pinches juegos! Pensé que me iba a saltar encima que me iba a saltar encima. <ríe> ya. Todo está bien. <ríe> este juego sí te mata, güey. Te mata por dentro. Inaceptable de nuevo. ¿Sí? Un pasillo donde probablemente algo pueda salir. Eso no, eso no está así ¿El juego está jugando conmigo? ¿O yo juego con el juego? ¿O el juego... Bueno, no es cierto. ¿El juego me juega a mí? ¿What the fuck? ¿El juego me juega? Ya. Yeah. Ok, ahí hay un armario de los que se abren. Vamos a probarlo primero. Me hace sentir segura. Ah, ok, ok. Qué bueno que lo probé. De este lado entonces. Así. <risa> te engaña, te engaña. Y fue ese sonido. Sus pinche más. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. No, no, no puedo correr más. Así vas a estar. No manches, está muy, muy lejos. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! No te atores, no te atores, hijo de la... Así como era. cierra rapidísimo ¡Uf, ¡no puedo! ¡no puedo! ¡ay no qué horrible! <ríe> mi practicante ¿de dónde salía este mono? ¡Ah! Oh, ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡No! Es que creo que estoy muy lejos ¡Ah! Oh, ¡Ay oh, no! ¡Me lo logré. Lo logré. lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ya se fue, ¿verdad? ¡Ay, su Estoy muy asustada, creí que no lo lograría. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí hay otro armario. Ahora se abren del otro lado. No puede ser. No, no me gusta ese parpadeo. No hay donde esconderse. Así que. No me está gustando esto. ¡Ah! Cochino. A ver. No hay donde esconderse. Ahí hay dos puertas. Pues primero por eso. Nada. Gloop y más gloop. Gloop y más gloop. ¡No! ¡Ay! ¡Pero qué desgraciado, güey! Este juego es muy bueno porque te genera una cosa... Que no sabes qué pedo. <risa> no. Qué cuarto tan extraño. Uh. Ok. Ay ¿What the fuck? está re loco <ríe> por si me sale por atrás, ¿no? Uh. ¿Qué es eso? La bella y la bestia. Los muebles bailan, más que no cantan. ¿No es si un no juego? Me relaja un poquito pensar que no hay armarios. Así no tengo que correr. Los sustos que vienen son inevitables. A ver. Chingo eso! ¡Eh! Inevitables, como dije antes. Me asustó el desgraciado, hijo de la. ¡Me tocó! ¡Me tocó el maldito! ¡Me tocó ya! Sí, ahí, mira, lo puedo ver entre las rendijas. ¡Ay! Oh, maldito! ¡Ay! ¡Ay, pinche susto! ¡Pinche <risa> fuego, güey! Que. Creo que sí es por aquí, ¿no? ¡Qué crazy! Ah. ¿Sigo caminando? Ok, esa es la sala donde salió el primer bananín, ¿no? El, el bananín nightmare. Sí, lo sabía Que iba a haber un berenjeno ¡Asu! Y esa araña estuvo buenísima Me gustó, está muy bueno este juego La neta si te, si te asustas Y no te esperas de varias cosas Este es japonés El terror japonés me gusta mucho Es de los que más me, me saca Me saca sustos no, de ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito conejo! ¡Yo quiero uno! <laughs>